Excelente relación con, con Juan, el gobernador de Querético. Eh, lo he visitado, me ha visitado él. podemos que su, su esposa es de la provincia de San Juan. Eh, hemos compartido muchos momentos. Yo no tengo previsto un viaje antes del 14 de mayo, porque obviamente eh, está todo muy eh, signado por, por los desafíos políticos y obviamente hay una la reducida respecto a eso pero después del 14, seguro, con él y con otros dirigentes, con él y con otros gobernadores, eh, siempre hay espacio, aunque conversamos con todos, porque la pura verdad, seguro tendremos alguna solución. Nosotros hemos acompañado estos nuevos desafío con el fortalecimiento de la economía. Lo que yo he expresado en el mensaje son todos datos, no son opiniones personales. Cada dato puede ser chequeado eh, por la fuente suspectiva, Integ, en algunos casos, o en las asociaciones... Eh, de economía, en otros casos. Entonces, el crecimiento, ustedes saben que la inseguridad es un hecho que, que atraviesa finalmente al mundo, obviamente dentro del mundo de Latinoamérica, Filipinas, dentro de esos tal ¿Tenemos mejores niveles? Nosotros sí, claro, un, una fuerte inversión. Pero en el 2015 había 300 de comunidades, hoy van a haber casi 900. En el 2015 había 4.000 gente, hoy hay casi 6.000 gente, eh, entre oficiales, fiscales cada mayor, etc. Eh, esto es un esfuerzo, lo que nosotros tratamos de acompañar es lo que va a la columna de gasto con eh, la mayor inversión en el sector privado, que tiene mayor recaudación del Estado, y que San Juanista esto. aún habiendo hecho todo esto, San Juan tiene uno de los presupuestos donde el mayor porcentaje si está destinado a de de la inversión pública: 70% de a ser un 30% de inversión pública. Ustedes chequen cualquier provincia, yo no voy a decir cuál. Porque además son mis colegas y amigos. Pero van a ver que esas Juan, junto con una o dos más, somos de las pocas y invertimos dos cifras. Muy bien, y luego.